Lucharemos por la gloria Hacia la victoria Para mantener la paz El mundo hay que salvar Bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una guía de lo que es la nueva arma exótica, el hombre muerto, el fusil explorador. Estamos aquí con Dios Troll y X Wolverine. Bueno, vamos a comenzar. A ver, esta, el ocaso de esta semana es el. ¿Cómo se llamaba? El, el contrabandista. De... Ah, ya, el contrabandista de armas, ese mismo. A ver, tenemos. Espérate, tenemos barrera y impagables. Adiós. Oh, no, por lo, lo, lo más facilito. El ah. principal. Eh, creo que 12 1220, 12. Ah, Experto, 1230. Ya, sí, eh, ya, ya, ya. Ahí no salen campeones ni nada. Ya más fácil todavía. Sí, es una tableta no más no, no. recordar. ya me quedé ahí al heroico. <ríe> Oye, aquí Wolven, ¿subiste rapidísimo el poder? Sí, es que empezás a sacar por los potentes. De la misma manera. Ah, sí, okay. O sea, yo estoy sacando los hitos, pero lo, lo, ahora último no, no he jugado mucho. O sea, no he jugado casi poderosos. nada. O sea, los poderosos sí te suben bastante el nivel, pero el ojito... te da muchísimo más. Sí, te lo Estoy listo, tenía muchas cosas sobre ese tal ZAN, gráficos y fotos, para una vez que lo hago sí, no. en fin, olvídalo, no pasa nada, déjalo. Lo que pasa es que ya andé completado contratos para sacar los poderosos. Ya como que no, estoy ya convertido con no eso. No hay más enemigos aquí, pero hay muchos fuera, acércame a una consola y encontraré una salida. Ah, ya, ya por pues ahí. Ah, la amplificador. Sí. Oigan si ¿sí se han visto los nuevos mods que están saliendo. Oye, están rotos. Sí. Oye, y la, la pieza exótica de, de. ¿Cómo se llamaba? De León, oh, no sé maldito que estaba, la han pero como no tienes idea. Es la, primer, es la primera exótica que tiene tantas habilidades con que aleatorias. O sea, básicamente ha pasado así el de la exótica más hasta ahorita. Cuidado con la granada que tiro. Espérate, espérate, la ultimidad no ¿Dónde? Ya, ya va. ¿What? ¿Dónde está? Ah, ya, ya, aquí Ah, che, sure. ya, ya la coñe Ah, yep, oh. sí, ya, Sí, ya vamos a salir Pero como te digo está bien chetada. Ahorita, oye, ¿qué tal sería combinar eso con los nuevos mods eh, que hay de, de cargas de luz? Yo tengo ahorita, hasta ahora, todos los nuevos que han salido. Uh -huh. y a ver, Los que he probado hasta ahora es carga elemental y artillería elemental. Que si los combinas, está bastante roto. O sea, básicamente por estar matando con granadas a enemigos te crea pozos elementales y este te da dos cargas de luz por cada pozo elemental que recoges. Está bastante roto. Y eh, si. para que te mantenga vivo es, es el... Claro, con, claro, pues si ves que tengo el mod de. Claro, de luz protectora. Y tener 50% de resistencia a cualquier tipo de daño. Duele o sea. la espalda. Claro, y si lo combinamos con el nuevo mod que salió en el reinicio ayer ¿Cómo se llamaba el de la super? Hay demasiadas señales de socorro Los equipos de recuperación ah, casi no pueden rastrearlas Pero esta quiero que la, la investigues personalmente Se llama... Raúl bueno, ya, ya me ha informado Dice que la transmisión ha estado expuesta a la oscuridad los enemigos lo corrompen todo, incluso enturbian nuestras comunicaciones. No, no. ¿Cómo, cómo? Pero el punto de origen está cerca ah, sí. del arrecife claro. y proviene de un guardián que dice estar a bordo de una nave del destronado Carlos. Sin duda Keitel responderá a la señal de una de las naves de su padre. Tienen una relación complicada. Si hay un guardián a bordo expuesto a la oscuridad, quiero saber por qué. Rescátalo para que podamos hablar con él. Estaba escuchando las cinemáticas. Ya nos claro, pasaron. Claro. Bueno, a y... ver. Ahora nos pide ir. A la costa de la derecha. ¿Te parece? aquí en la superior? Sí, aquí está. Sí, sí, ya me sé ya. Dime que tienes novedades. ¿Qué lámpara? Bueno, a ver, ya vamos a la... ¿Te te acabaste? Tenemos ¿What? mucho de lo que hablar. ¿Qué lámpara? Un bug. Hoy está... ¿Ese guardián corrompido What the fuck, Me vi, me spoilé ahí. ¿Qué lámpara? En la nave, ¿eh? El que sale al final de, de esta misión. Que te metes por, por un túnel ahí que está y ves al guardián que sale en todas las pendejadas de oscuridad y todo. What the fuck, Yo me quedé loco. Está muerto. ¿Sí lo viste? Ah, sí, claro, está muerto porque en el oe sale que el main. Vio que el espectro se estaba corrompiendo y lo mató pues, porque se estaba corrompiendo sí. el espectro. Pero luego el guardián sí. también se corrompió y se fue ya. Se murió al mano Es que fue un experimento. Sí, yo sé. De hecho ahí te lo voy a contar ahorita, consigues. Oye, ¿y qué pasó con el cabal? Con el cabal? El... creo que el guardián estaba, no sé, aliado o era amigo de, de un cabal una cosa así, no me acuerdo Claro, pues... Ahorita lo vamos a escuchar, a ver, porque si vos hicieras lo cuenta. Ya, ya, ya, entonces... De hecho, lo he hecho una vez, pero no pido atención a los que hablan, vos Ahorita hay que prestar atención porque... Y yo lo vi en cámara rápida y no, no se escuchaba nada, pues pero en el lore que leí más o menos ya, ya tengo una idea. What the fuck, llevamos 10 minutos de video ¿qué lámpara. Hay que hacer full cortes, full cortes en la edición. Sí. Dos horas o tres horas de edición seguida. Es sí. Yeah. No pues. Perdimos como dos minutos y medio. A ver, ahí hay que escuchar. ¿Sale algo? Oh, no. Está bien chido mi tetano, eh. Estamos. Hace varios meses una nave cabal llamada Lycon desapareció muy cerca del Arrecife. Esta nave coincide con su descripción y su ruta. No han respondido a nuestros mensajes, pero la señal de socorro no, se repite. No, me caigo, me caigo. Tienes Dios. autorización para abrir fuego. Abórdala y encuentra al guardián perdido. ¿Sabes qué? No, no sé qué pasó, bebé. Estaba volando tranquilamente y como que... De la nada me botó para, para un costado, no? No, no te no te No Dios. No hay What the fuck, Si, si. Sí, sí. A ver, espérate, déjame.. y no te caes una espada. Oye, mi nave está ahí. Infe infectada por la Shiva. No será un poco. No es un Oye, pues ya queda ya registrado en mi vídeo de calidad. Oye, no está lámpara. A ver, aguanta dónde es. Sí. Pero lámpara. Ahí sale mi, mi nave infectada por la siva Oh. Que esto es OEA02.0. Esto como Ese camino. ¿Y aquí dónde hay que ir? No hay radar. Eh? ¿Hasta no, no, no, no. ¿Hasta acá? No. ¿Sigue subiendo? No. es que no hay radar? Dios. Hay interferencias en la zona. No. No. Son frecuencias, como ondas que se comunican. Ejecutando rastreo. Espera. Esta nave... ¿verdad? de la nave, quizás sea del guardián perdido. Wow. Un... Las esporas conectan con una concentración de oscuridad cercana. Ah, yeah. Yeah, yeah. Aquí no hay. ¿Qué lámpara, Sí, pues. había investigar? Pues. A mí no me sale nada. Tumores devoradores de carne con núcleos ah. de oscuridad. Es orgánico. Me recuerda a cierta flora que el elocuente nómada conservaba. Curioso. De estos cabal, sus mentes permanecen suspendidas en la agonía mortal del conocimiento, precipitándose a una singularidad según el sistema de navegación. yo no me para nada. Se dirigía a una anomalía que surgió tras la desaparición de Marte. Sí, sí, porque si me pierdo no hay ni dar, loco Sigue subiendo. Uf. Uy, aquí los saltos están a tope los saltos. Sí que le gusta el parkour aún y. Imagínate hacer esto en una vida real Tienes que tener muelles, si no te parten no Uy los explosivos Claro, sí, esta nave sí. Y hablando de explosivos, hay que tener cuidado Oye, la tuya no es la única señal de vida a bordo Hay al menos una más Quizás sea el desaparecido O quizá no A mí no se me cayó ¿Qué pasó aquí? A mí no se me cayó nada ¿Dónde están? A ah, bueno, ya, ya, ya, aquí, aquí. Ya. No, no. Estoy perdido, te lo conozco. Están ah, ya por aquí, por aquí. Sí, sí, sí. Es que yo que estoy acostumbrado a superar el radar. Ay, no, Los explosivos <risa> Y me quedé arriba, no más ¿qué pasó? Ajá Pues acá están las esferas ah, ya no hay energía otro A ver, yo estaba ahí con las esferitas y todo, pero bueno Ahorita me están carreleando aquí sí. Qué bueno que sea oh, pero... ¡Wow! ¡Dios! Cuidado con la supresoria Y que estoy usando full, full granada supresora, estoy usando Y la supresoria nos afecta también a He nosotros He encontrado el diario de amson escriba de Talus pues, Lo he traducido. Hoy Galus ha honrado Glycon con su presencia y ha contemplado la anomalía. Sus consejeros preparan la sala de exposiciones con el oro de castelo Creen que la corona está lista. El fin posará sus ojos en él y llorará ante su magnificencia. Aquí están Sí, sí, aquí. Hasta aquí yo voy a... o voy a sentir que llega. Hubieras una espada, por lo menos, Hasta ¿no? aquí, yo creo que hay que Ya, ya, listo. ¡Dios! ¡Qué lámpara! Me voy a romper las piernas, loco. Yo casi me rompo las piernas, loco. Cuando salte de repente hay un corredor hasta el fondo. A ver, esta parte de aquí no la tengo bien entendida en la guía que ve. Sí, hay que destruir una celda, pero están saliendo aquí enemigos. No, sí, el piso como que se abre y salen unas cosas ahí que hay que destruir. Ah, ya, no hay un orden. Ah, ya, pues entonces, eh, empezamos A ver, dan, le damos ¡Dios! ¡Los explosivos! Se conectan como deberían. Ay, ay, ay, No siempre sé, escucho sonidos como la respiración de Darth Vader. ¿El boss? Oye, voy a usar mi super, voy a usar mi super. Boss. Lo deja tonto. Sergio se maza suje con los explosivos. Ni siquiera puede el boss. Ellos ceden. Nosotros no. Adelante. He logrado descifrar otro de los registros de AMSOT. Dice. Una tragedia de silencio.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 Sí, explosivos. Sí, qué bueno que traes el cañón de mano. Tengo profecía verdadera con que no Tengo extra de daño por la mini explosión. ¡Oh! No con nada de vida Si, sí, saltan pero... A ver, me salgo de este mano, de con el miedo tira su preso tira super su presoria. A ver, voy a poner la super Guardiana, batido Uh. A ver, le doy a este, ¿eh? aunque yo creo que hubiese sido mejor que fuera, que me revientan. Sí, digo sí. super suave, cuidado. Ah, bueno, si no tienes habilidades. A ver. Los sistemas del hangar están intactos. ¿Por qué no huyeron? ¿Qué cosa? La melodía. Ah Ya, ya, ya, ya. Aguanta por dónde están, estoy perdido. Ah, ya por ahí, ya por que me pierdo muy rápido. Full parkour. ¿Qué digo, Carlos? Ni idea, no. A ver que hay que ver un video si hay que grabar y escuchar que dice Carlos. ¿Qué cosa? Ah, yo estoy grabando el vídeo años. Ah, sí, pero no escuchamos nada. En una repetición quizás? Tenemos que dar aquí Eso. Estamos, está todo camufinado sí, Tenemos que, a ver Aquí están estas bolas, aquí que... A ver, dale Listo Esto esto es como que una, una barrera la de que hay explosivos